Entonces, pues, si nosotros lo hacemos de una forma un poco creativa con la idea de. ¿Qué veis ahí? Un contenedor. ¿Barril? ¿Qué contenedor? Sí, un barril. Sí, un barril. Pequeños momentos de la, en la vida? vida. No, pero ahora los pequeños momentos de la vida. Muy bien, Bestra. No? Pero, pero <risas> os, premio os, ¿Os resuena lo que acaba de decir? Pensáis que, no. que. a veces la no, agua. No, no, no, no. Es una Es una anterior. Ahora y por... tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata entonces a ver respecto al móvil que hemos empezado a hablar a cada grupo os pasaré una, una ficha de datos que tenéis que leer los uno irá y los supuestos sillas ¿Cómo era? ¿Cómo era? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. que los vamos a igual. Sí, ya estáis. Vale, entonces, de lo que habéis leído, si podéis como seleccionar como... Vale, pues podéis... O coger imágenes, que pueden ser dos o pueden ser cinco, lo que queráis, y podéis escribir. Entonces, el montaje lo seguís aquí. Vale. ¿Cada y luego, uno tiene una ¿sí? pizarra? Sí. O sea, coger, y así es un collage Y luego, entonces, al final, explicaréis a mis compañeros lo que sea bueno, lo que desea la ficha o lo que os impactado a vosotros. ¿Sí? Sí, damos like. Más general o lo que habéis comentado sí, antes, ¿vale? Y podéis escoger las imágenes que queráis. Claro, pueden ser dos, como pueden ser. A sé que Mira, esta es una. Esta sí, Mira, otra. esencia programada. Mira, Cardíaco. Aquí os habla de la obsolescencia programada, ¿no? Sí. Sí, mira, me gusta. Y me consta que ya habéis hablado esta clase. la El síndrome de San Felipe. Claro, pues la reducción de la obsolescencia programada. La, ah, no, sería esta, nomás, esta foto. Me gusta. Reduciendo una vida útil, o sea, esto. Estos móviles son piedras, lo tiras al suelo y se Y dos fotos perspectivas. Oye, es qué significa? Las tecnologías te acaban dejando solo, ¿no? Iniciativas alternativas, explicar un poco qué podemos hacer nosotros para. ¿Sabes? Esta relación así que no nos ayuda a la gente en la tecnología. Y bueno, pues para sacar al Entonces, para el barco, barcos. gracias. Y, y ahora están probando que mucha gente de Bangladesh... ...de que los móviles separan a las familias. Uh -huh. Es en plan, como que ahora los móviles están entre medio de las familias. Cuando, tú tienes que comunicarte ahora con tu madre en vez de decir, oye, mamá, ahora has esto con el WhatsApp, tú se lo por el WhatsApp po? aunque hay gente que... ¿Y se han producido por la explotación? ¿Y qué y, y, y más? ¿Qué más? ¿Qué más comentaba? ¿Y que, que, que, o sea, decía que trabajaban como seis o 7 días por semana, ¿no? O lo que viene de a ver, vivimos en ¿Sí? un mundo pues maravilloso, que es de, de, de los el aire, los árboles, la naturaleza, la naturaleza es maravillosa. Todo muy colorido. Pero a ver, ¿qué hay detrás de todo esto? Ay. ¿Qué programada? No suena? Sí, sí, sí yo sé que es. Eh, pues, ¿no? en vez de usar ¿no? las cosas, aprovecharlas el máximo tiempo posible, pues reducimos el tiempo como para comprar cosas... ¡Uy! O sea, como para comprar Mira, cosas no, más oye, nuevas sí. y para que los empresarios, para que ganen más dinero, o sea, ponen las cosas, por ah, ejemplo, no, no, no, una lavadora. Que, que un objeto tenga la vida eh, Claro, que la, tenga una vida limitada. A lo mejor, que una o lavadora bien. que podría durar, yo qué sé, 10, ah, 15 años, lo hacen que dure 5. para ya nos están quitando los pequeños momentos de la vida, que es lo que nos hemos Los teléfonos, todo esto, y al final... Te acabas quedando ah, solo, me, te, te piensas que eso, tienes eso, muchos eso, amigos... Sí. en es el... que no vamos a hacer nada, porque yo me compré un móvil de 6 años, no voy a solucionar nada, no voy a cambiar el mundo. Si lo hiciéramos todos, sí. Vez, pero ya bueno. Está. Ah, sí, eso, porque... bueno, nosotros esto lo estamos haciendo en diversos institutos, o sea que, bueno, mi actuación sí que tiene que ver. ¿Alguna cosa más? Queréis comentar por aquí? No, la verdad Tenemos todo, por gastar, gastar, luego lo podemos hacer todo en un plazo de tiempo, verdad? O sea, nosotros trabajamos para tener dinero, a lo mejor estamos 8 horas al día y a lo mejor una cosa que vale. ¿De quién es este molio? ¿Una, Mario? Sí. Pues, Carolina, no, que ha sido un poquito más. ¿Cómo puede influir sobre las personas que viven a prop del mar? No sé si he visto algún reportaje o he visto a la televisión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, que, que, que, que so pasa? Realmente no puedo estudiar, pero no, no puedo. ¿Quién que mira? ¿Quién que mira? Vale, es, es es como un juego, ¿no? Entonces, dice sí, vale, también es una obra de un artista que está en Londres, un parque de de Banksy y otros artistas, vale. pero es la a la de también es jugar jug jug con, la, por ejemplo, a China, ¿está vale, listos? Uno, dos y tres, tres. es sí, no, <laughs> not a game, you know. it's a killing, man. There is seven countries come to control that country, but they cannot control these people. During periods <laughs> the temp control. Yes. Yes. ¿Vale? Pues así, tocado bueno, pues un dato largo ese, que si no La Y empezáis a coger esas grandes, si os hace falta luego miráis las pequeñitas, que pueden ayudar a esto. Sara, mira. sabe qué es esto? Eso no, no, no, Es primera cita, no, no, no, y enseñando o a sea, mundo sé cómo está el mundo. que es una casa. es, así. ¿Qué es esto? Es de la ¿Y el resto me guardáis? Está pasando lo mismo y que tienen más sanidad, más tecnología, más, más tecnología pueden vivir, de, pueden vivir, de vivir más tiempo así y estar más felices. Uh -huh. <risa> y aquí, pues está todo. Sí, caca, que estás haciendo igualdad entre el mar y su. Y son sobre todo, ¿vale? sí. Cuando está. contaminado Sí, contaminado sí, contaminar. Qué... ¿qué el cambio climático. Muy bien. ¿Qué la contaminación y la sequera? Eh... es? de es? ¿Qué el... It's supposed <laughs> O sea, a que, ¿sí? Sí, sí. Estaba manifestando, rectificando y sentimos la claro. verdad. Ah, claro. O sea, que también habla como de, del esfuerzo que podemos hacer todos, aunque no sea inmediato, para. No, pero entiendo que hablan y que las han protegido. La para la a no que no. Sí. Bueno, hablamos de. ¿Los ¿¿Pues conocías? la <risa> Minutos máximo y luego compartimos. ¿vale? Entonces, es ponerse de acuerdo rápidamente y. Dos tres, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. es el consenso de cuál es el de dos el ¿Cuál es el de Cosa que, pues, También en el precio actual de precipitaciones, de precipitaciones. Sí, señala que la Unión Europea vez de ambientales. Eh, sí. Y, se y, ¿y amb el cambio climático, es, creo que las ambientales eh, pueden llegar a 200 millones al 2050. ¿Qué podrían refusar? Y que en que es? ¿Qué es? ¿Qué es? es? ¿Qué es? ¿Qué Podemos... esto? <risa> ¿Sí? sí. ¿Qué es esto? Ah, ¿Qué que la... eso, pero, eso la... la cosa mala. esto? ¿Qué es esto? pero es esto? es esto? esto? estoy haciendo Me pongo a... Pero valdría más, gracias. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?